Yo, el productor sí, de esta vuelta. Y el jefe lo apoya porque mira cómo vino él. No, fue el, primer apoyador. el jefe es un apoyador. Así no podemos. Así no le ganamos a Cuba. Amigo, ni, co vamos, ni comprando los votos. Vamos a hablar del de amigo de, de Neto. Ah, de, de, de Donato, mi amigo Donato. ¿Cómo Donato? No. Tú eres fiel admirador de quién voy a hablar ahora. Mi amigo Donato. Envían a juicio nueva vez a Cristian Casablanca ¿Cómo tras habla? no llegar a acuerdo. Donato. Donato, sí, es no Don mi amigo? Claro. claro. Si no tú sabía. eres mi amigo, Genesis Méndez. No sabía eso, Donato, ey. claro. Yo eh. tenía Genesis en mi teléfono, Génesis Paulino. Oye, y, y. No sé dónde me sale ese Paulino. Mm. Bueno, el numerólogo Adrián Donato, saludo, mejor conocido amigo. como Cristian Casablanca, no Christian quiso Casablanca. llegar a ningún acuerdo de mantención en el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, citado este miércoles junto a la señora Natalie Santos en una vista de conciliación que no logró ningún resultado, por lo que el caso fue enviado a juicio para el 21 de noviembre. Felipe Herrera, abogado del demandante, señaló que la jueza Glenn Sosa del Tribunal del Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional... Envió a juicio el caso debido a que no llegaron a ningún acuerdo económico con Donato Quien debería pagar la suma de 700 mil pesos por 14 meses de atraso Y un pago mensual de 40 mil pesos mensuales bueno. No entiendo este atraso, un hombre que promueve tanto, que tiene, que él sí, que se a a dinero Tú que eres tu contable, tú eres tu contable No es ¿Qué que pasó, no, amigo mío, como tú eres amiga de la del iPhone 11 yo soy amiga de. Va a seguir. De, de Donato. Yo creo que es, que es como un celo que hay ahí con, con el maestro Cristian. Con el maestro. ¿Cómo que celo? Es? ¿Cómo que celo? Tú no estás viendo que está atrasado con 70 mil pesos. 700 sí, pero mil pero, pero, pesos. Si no, Nunca cuidado, le va a donar entonces cuidado, a ese muchacho. No, no. Lo que sí me encuentro raro no, es que, Oye, que es. lo que yo escuché. Mira, un programa mira, la mira, de la verdad Sí, esa era, mira, esa era la esposa de. Él. Y hace dos meses que ellos se dejaron. Y según ella. Lo está, man, lo está demandando por más de siete o ocho meses de manutención. Entonces, si se dejaron hace dos meses, ¿cómo tiene siete meses y ocho meses de manutención atrasada? Está, está como raro eso. Eso está como hay raro un marco, ahí. Hay un el maestro, un padre. el maestro yo creo, porque, bueno, yo no creo que el maestro se vaya atrás de un hombre que, que regala cuartos hasta los zafacones mm. y tiene vehículo. Mira el vehículo que es se el señor anda ahí, mira neto. Eh, mira, mira, mira, mira. Eso mira. Es un, yo supongo que el maestro y y ella él, él hace videos el video con, con paca de dinero y de todo. todo. Yo no creo que el maestro. Eh, vaya Estoy pasando por por, ese, eh, por eso de... Él es lo no que darle debería a revisarse. Hijo. Y como que lo que él hace, que se que vaya en armonía con lo que le está pasando y con lo que dice. General, Porque si dinero. él dice que tiene dinero, o sea, no debería estar pasando por una situación así. Cabe resaltar, ok, se separaron hace dos meses. Uh -huh. Ella lo está demandando por un monto que... Por 40 mil pesos, a Bala vamos a poner de 8 o 9 meses. Ajá, o sea, no entendí. bien. Algo junto? así. ¿Y ¿Y está pero está que tiene 14 meses de atraso. eh. Ajá, pero que ¿Profe? si estaban juntos, ¿cómo tienen tantos meses de atraso? Porque ahí que, no, que está la incoherencia. Porque no no hay, si hace dos meses que terminaron que no están juntos, ¿cómo es que tiene cuántos meses, meses de atraso? 14 meses. 14, 14 bebé. Meses. Eso Entonces, es un año y dos meses. Yo creo que ella, ella está como... No, sí, ni siquiera... Sí, no, no, no... O sea, se pueden reconciliar, dos meses de, de, de, de separación, eso es un besito de nuevo. Eh, sí, y, ella. y ya la están... ¿También? ¿También? Y están juntos de nuevo, eso no son meses, t... yo no sé cómo... Conociendo a Cristian, sí ah. que le encanta el show y el pues sonido. Bueno, pues, pues, yo no Hay que ver, no hay ahí. que ver dónde ¿Eh? sale todo eh? eso también. Hay personas que nos escriben, dice, hola, soy Rafael Ovalle desde New York. Ay, Que sí se puede bajar el volumen del joven. Tengo que bajar el volumen eh, mi TV cuando ella diga eh, lo en el micrófono. Okay, sí, lo que estaba obligado los muchachos. Tenían un audio tuyo y tenían el audio de, del video al mismo tiempo. Ah, sí, sí, okay. gracias, o, gracias. Opa, gracias y un gracias beso a, que, a la gente que, de New York. Si sí. sí. otra lo gente lo de New, New York nos dices eh, lo más duro de la pangola, Néstor Flow. Ah, no, eh. la gente está bien. Pagando para yo la semana. Eh. Néstor, dime. No la gente que está aceptando la gente, ¿cómo yo no lo Dile, dile. Acá. Pero cómo lo más duro de la pangola. No, no, ahora mismo. Pero, ¿cómo es lo más duro por, por de la y pangola? ¿Tú vives en la pangola? Yo, el Ensanche Duarte, cariñosamente, la pangola alegre. No, no, porque se bien. divide en dos: pa, lo, pangola triste, lo lleva vida, <risa> y pangola alegre de la gente que hace aguinaldo. ¿Qué <risa> entiendes? Después del ahí? puente la pangola triste. Un saludo para la gente que siempre. ¿No que para cuando se va la luz prenden un fuego? Sí. Del lado de nosotros, <risa> o se prende una goma, se prende un jengibre. <risa> Pero del otro lado son la es gente verdad, más pasiva. Este, Neto, Neto, Neto, ahora que tú estás pegado, ¿pues tú vas a hacer jengibre con Neto Flow este año en diciembre? Ah, ¿Jengibre no, no, con Neto eh, Flow? tomen nota, jefe, eh, que eh, vaya... Eh, Atención, claro. jefe, de no, los numeritos. Teleno. Ya, sí, no, ni, hay que meter, no hay que meternos ahí obligados. <risa> sí, obli claro, eso es así. Mira, el caso de, de, de, de esta muchacha, yo creo que hay... Lo que hay un corito sano, inventarlo a beber los dos para que... No, no, yo yo lo que sí, le lleva Cristian le lleva una cartera, un, ca, eh, no, no, un no, no, flores no. Ella siente celo para mí. Porque las mujeres son así. escúchame bella, porque las mujeres a son así. ya. Que hable, porque eso se ve feo en los tribunales. Sí, Después, no. La magistrada se topa con ellos cenando. No, o el en el supermercado. En eh, el supermercado. el supermercado lo agarrado de mano y la magistrada haciendo la compra. No, pero Dios mío. Ustedes son dos charlatanes. Claro, man. dos meses. Que. Ella dos puso, meses? ella puso, el abogado seguro con esa hambre de dinero. Y Cristian, que está con un, eh, un palé, no paga. Oye, el 02. El 0 es una fiesta de Jade. ¿Cómo es si están dos meses? Separado. separado, tiene 12 días atrás. 14 meses. Bueno, Ahí, y me, 14, 14 bebé, 14, 14 meses. meses. Entonces un año y pico no comía, estando juntos. <risa> no, no sé, me o, o la niña vivía aparte de o ellos. O aparte, o le entregaban a la muchachita. <risa> ¿Sí que sí? ¿O Eso está medio raro. No, no, está raro eso. Cuidado si está en el instituto, un instituto ¡Señores! Internado. <risa>